Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Hace unos días recuerdan ustedes que estuve presentando a la licenciada Carla de Morici, no solamente quien es co-motivacional, sino co-fitness con una trayectoria de más de 20 años en lo que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo y su salud, pero totalmente a través de los ejercicios. Carla en el día de hoy viene continuando con esta interesante sesión que desarrolla en este espacio enfocado, pero ahora viene precisamente a hablar de lo que son esos ayunos intermitentes. Está muy de moda, escuchamos hablar mucho de ayunos, pero esta manera poder hacerlo de manos de una profesional conocedora a plenitud de estos temas. Carla, nuevamente bienvenida, donde tu audiencia que ya te espera. ¿eh? Hey, muchísimas gracias, un honor como siempre estar aquí, siempre lo digo. No, eh, Siempre estoy ansiosa de que lleguen ya los viernes para sí. estar aquí y llegar a sus hogares. Excelente. Carla, cuéntame, escucho mucho en las redes sociales, muchas personas hablan de estos ayunos intermitentes. Muy ¿En famoso. qué consiste esto y cómo se desarrollan? Eh, muy famoso. La gente ya como tiene acceso a las redes sociales, eh, lo conocen eh, y me hacen la pregunta. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? Bueno, eh, tú sabes que tenemos la creencia y tú lo mencionaste o el hábito que nos enseñaron desde chiquito a nuestras cinco comidas. Sí, sí. Nuestro desayuno, merienda, comida, merienda y nuestra cena, cinco comidas. Pero se ha comprobado científicamente que el ayuno es súper beneficioso a nuestro organismo. Sí. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno no es más que dejar de comer por una cierta cantidad de horas. ¿Ok? okay? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo recibe unos beneficios por dejar de comer. Los beneficios es, son la quema de grasa, sí. eh, re, regeneración de células, hasta de neuronas sí. eh, y evita muchísimas cosas. Así que más o menos me entendiste lo que es el ayuno intermitente, intermitente ¿verdad que sí? Entonces ahí vienen lo que es los otros beneficios de la salud, que es evita la diabetes, sí. reduce eh, la, eh, lo que son las insulinas, eh, la, el azúcar en sangre... Entonces, déjame ver qué más, el colesterol evita la obesidad, ¿no? Entonces, sí. qué más positivo que es el ayuno intermitente en nuestro organismo. Eh, déjame ver qué otra cosa es muy eh, importante. Eh, espera, eh, Carla, antes de que tú me digas más beneficio, porque uh -huh. sé que muchos de los televidentes que están contigo aquí en este canal 24 en las redes sociales se preguntarán, uh -huh. pero si dejo de comer, ¿no puede esto dañarme lo que es mi estómago? No puede tú afectarme lo que es mi salud. Muy bien, entonces ahí vienen los que tienen contraindicación. Es bueno eh, saber que las personas tienen que visitar a su médico antes de empezar algún un sistema de, de dieta nueva y lo que son los ayunos intermitentes. Personas que no pueden hacer esto, los diabéticos, personas con, así mismo como sí. tú dijiste, con gastritis, tienen que ir donde su médico de cabecera okay. tiene sus contraindicaciones. Pero sigamos hablando de los beneficios para personas que sí pueden hacer, que no tienen contraindicaciones. Indicaciones. Lo segundo es que a qué hora, qué, qué, qué tiempo, cuántas horas debo ayunar. Sí. Explícame bien qué es eso, cómo es el asunto, cuándo dejamos de comer, cuándo empezamos a comer. Bueno, acuérdate que tú llegaste a tu cena, ¿verdad? Fue tu última comida del día. Sí. Dormiste. Sí. En, tú duermes tus siete horas y empieza el conteo, porque son, ¿tú sabes cuántas horas es que se ha comprobado que el ayuno intermitente tiene los resultados de 16 a 18 horas sin comer? Y la gente dice, pero Dios mío, pero me voy a, a morir, y es que empieza desde tu última cena, tú vas a estar durmiendo, empieza el conteo okay. desde tu última cena regularmente cenamos entre 7 y 8 de la noche. Exacto. Entonces, Lo prudente, porque a veces se nos da 9 de la noche y es donde eh, estamos cenando. ¿eh? Eh, exactamente. Bueno, si cenaste a las 9 de la noche, ahí empieza el conteo. 9, 10, 11, hasta que te levantas, que te vas a saltar el desayuno. Te vas a saltar tu merienda y la próxima comida va a ser tu almuerzo. Recuérdate que la otra vez dijimos que tengan su... Su lápiz, su sí, papel sí, para sí, que claro vayan que sí. anotando. Sí. Entonces rompiste el ayuno a tu hora de almuerzo, pasaron tus 16 horas. Hay gente que no logra llegar a las 16 horas, ponte tú que sean 14 horas, está perfecto. Hay que romperla de una manera inteligente. ¿Y cómo la rompemos? Eh, con tu ensalada, con tu porción de carne. No nos vamos a volver locos, señores. Hiciste sí. el sacrificio de, del ayuno, vamos sí. a romperlo con, de forma muy inteligente. Pero otra pregunta, ¿qué debo ingerir durante el ayuno? porque tampoco es así, no, so, no somos locos, claro, porque Ten, no hay quien con, eso, con líquidos señores sí. nuestra agua, nuestro café y nuestro té sin azúcar automáticamente ingerimos azúcar, pues ya rompimos el ayuno. Lo que queremos es regular las azúcar en sangre, ¿eh? entonces vamos a hacerlo de una manera inteligente, vamos a romper el ayuno en nuestro almuerzo con una porción de ensalada y una porción de proteínas, carne, pescado, huevo, atún, sí. lo que más te gusta, un churrasco. Sí, ¿eh? Eh, Carla, pero me llama la atención porque... Como yo te digo siempre, tal vez tus explicaciones y tu trayectoria de más de 20 años dedicada a estos temas, para ti es muy sencillo. Uh -huh. Tú lo explicas con esa vasta experiencia que tú has creado a través de los años, pero Carla, yo pasarme ese desayuno, yo saltar, por ejemplo, ese mangucito, ¿Sí? esos víveres que regularmente en la mañana es lo que tenemos preparado como desayuno, ahora, llegar hasta el mediodía para poder cumplir con lo que es ese ayuno intermitente, uh -huh. Carlas, la pregunta es, y cuando yo llego a esa mesa, ¿tú crees que yo puedo permanecer con ensalada y solamente con una porción de carne y de pescado, Mira, eh, si sí. me da deseo de mi poquito, de arroz, mi habichuela, Carla, ¿cómo poder rebasar esta situación? Mira, es increíble para que tú veas, el que empieza con buen pie, termina con buen pie, Vamos. tú empiezas con tu ayuno intermitente, tú vas a seguir organizado, porque el cuerpo no te va a pedir ni azúcares, ni te va a pedir carbohidratos, increíble, sí. ok, lo que pasa es que lo que nos da esa ansiedad de seguir comiendo mal, es que empezamos comiendo mal, entonces cuando evitas esos carbohidratos en la hora de la mañana, ya tu cuerpo no te va a pedir carbohidratos, te, te va a pedir comida saludable, por una cuestión de ya sí. química del cuerpo, con la insulina, con, con los azúcares en sangre, entonces, cuando ya tú llegas a entender eso, y recuerda que tú estás viendo este programa hoy porque te interesa estar mejor, sí, sí. ¿verdad? Cuando te dicen que previene la diabetes, los, eh, los problemas eh, eh, cardiovasculares, la obesidad, regenera las neuronas, te vas a ver más joven, te da ese anti-aging, o sea, dime, ¿tú crees? O sea, ¿no lo vas a probar? ¿Te vamos a dar dos o tres días cuando el cuerpo se va adaptando, que empiezan los mareos? Sí, sí te da mareo. Sí te da un chin de náusea, pero tú lo apas es hasta que se adapte el organismo. Pero sí, yo que lo he hecho y es que vivo, es mi día a día, es sí. lo que hago para eh, de modo normal. Yo siempre me tomo mi cafecito en la mañana y mi líquido. Y de verdad que llego a un almuerzo, mira, súper nítida y con mucha energía. Mira, te da mucha energía. Entonces, recuérdate que cuando no comes en la mañana, el organismo coge esa reserva de grasa sí. y las quema, porque la utiliza, esa reserva de grasa, la va a utilizar de energía, lo va a quemar. Y ahí que vienen las cosas buenas, empiezas a bajar de peso. Empieza a ver ese colesterol que baja, esos triglicéridos que baja Te vas sintiendo con más energía. Carla, y si yo tengo por norma hacer una rutina de ejercicio en la mañana, uh -huh. ¿lo haré también en esta misma condición con este ayuno? Sí, claro que sí, con tu cafecito tu cafecito con tu tececito y tu agua. No hay ningún tipo de problema. Ahora bien, personas que necesitan ingerir algún medicamento y que necesitan tener eh, algo en el estómago, se recomienda pues unas una porciones de vegetales, tu zanahoria, tu apio, sí. o sea que tu, tu jugo verde, sí. sin azúcar. Señores, lo mejor del mundo es estar saludable, comer inteligentemente, entender por qué estoy ayunando. ¿Por qué dejé de comer? ¿Cuáles son los beneficios que ya le había mencionado? Entonces, no es que yo voy a hacer ayuno. Tú lo vas, estás haciendo por, un, por una razón, ¿ok? Sí. Por una razón. Entonces, ahí viene el tema de los ejercicios. Muy bien. Eh, hay unas eh, suplementaciones sí. que están en, en nuestras tiendas de vitaminas, que son los BCAA, los aminoácidos. Tú puedes acompañar eh, eh, los ejercicios con aminoácidos. Sí, sí. Y tu jugo verde. Okay. ok, si, si tiendes a, a marearte un poco, pero es bueno que llegues a las 16 horas a romper el ayuno. Si puedes extenderla hasta 20 horas, pues mejor, si puedes. Es súper saludable. Lo que hace en el organismo es maravilloso. Llegan las las expectativas de vida, son más eh, amplias. Ya vamos a sentirnos que podemos durar más tiempo. Ok, Carla... Estamos hablando que si nosotros partiendo de los días que restan para llegar a Semana Santa, iniciamos con uno de estos ayunos intermitentes, uh -huh. podemos llegar con una mejor figura, con un cuerpo. ¿No es necesario complementar esto uh -huh. con algunas rutinas de ejercicio y demás para poder mantener esa contextura física, Carla? Totalmente. O sea, tienes que hacer tu rutina diaria de ejercicio de una hora, como mínimo media hora, había hablado de los famosos 15 minutos, sí. pero una excusa a que no hagas nada, mejor a 15 minutos a no hacer nada, ¿verdad? Los ejercicios son muy importantes en la vida de todo el mundo, te da energía, a, eh, a, eh, genera la hormona de la felicidad, que es lo que te hace sentir más más feliz, más alegre, tú entras a un gimnasio sí. de una forma deprimida y tú sales feliz, Ok, La dopamina. Sí. Eh, es muy importante, entonces aquella persona que esté deprimido, es otro truco, salga, camina, muévete y verás que ya va a llegar transformado, sí. o sea que tú combinas tu ayuno intermitente, puedes hacerlo dos o tres veces a la semana, no es todos los días y tú vas a ver que cuando tú vuelvas a comer tú decir, ay no, yo prefiero ay ayunar, me siento mejor, me siento con más energía. Excelente. Carla, yo creo que tenemos ahí el primer paso para estar ready para esta Semana para Santa. Para esta Semana Santa, sí. to totalmente. Ayuno intermitente, dos o tres veces por semana. Si lo puedes hacer diario, lo haces. Recuerda mantener tu alimentación de proteína y grasa en todo el día y en la noche puedes ingerir tu taza de, de arroz, que lo habíamos hablado los otros días, ¿no? Sí, claro. Pero ya es otro, trema, otro sí, claro tema, otro tema estamos sí. hablando del ayuno. Sí, de, la próxima semana de, ha de venir con ese tema para tratar de llevar ese, un equilibrio en la alimentación. Totalmente. Entonces, ayuno es dejar de comer, por un cierto tiempo, en específico de 16 a 18 horas. Excelente. Tú me lo entendiste eso, ¿verdad? Perfectamente. Está totalmente explicado. Yo creo que, como yo decía al principio, la experiencia no se improvisa. Más de 20 años, entrenadora, motivadora, pero lo más importante, un especialista en el cuidado de su cuerpo y su salud, pero solamente a través de los ejercicios y una buena alimentación. ¿eh? Totalmente. ¿Y ¿Puedo dar otra recomendación? No sé si toqué el micrófono, ¿se oyó algo? Bueno. Esto es en vivo, esto es televisión ya. Señores, vivan su vida de la manera más saludable por, posible. Pueden hacer equilibrio. Si me porté mal, por ejemplo, el fin de semana, que me comí mi chicharroncito, sí. pero aparte el chicharrón mi cervecita, con mi yuquita, porque sí. tú sabes que el chicharrón solo no hace no, daño. No, no, no. Con aguacatico no hay problema. Sí. Y me la pasé tomando, el lunes usted se levanta y es un ayuno. ¿Viste qué fácil? Mantenga el balance y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. O sea que no piense que la dañé el, el martes y ya tengo que esperar a hacer mi dieta el próximo lunes. No, el miércoles usted se levante y hace un ayuno. Deje de comer y coma y rompe el ayuno de una manera inteligente. Excelente, Carla. Muchísimas gracias, como siempre, por esta recomendación y lo más importante, el llamado a cuidar su salud y usted su cuerpo. Gracias, Así Carla. Es, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, venimos ya con la parte complementaria de este su espacio enfocado.